Saludos, soy Rael Banger y en esta hora les vengo a hablar acerca de lo que es el arranque del ordenador y sus problemas que, bueno, el, el, la cuestión es que a veces nosotros venimos, encendemos nuestro ordenador y eh, arranca muy lento o a veces la pantalla sale negra o simplemente eh, se queda pegado, no, no, no gira el, el, la carga como tal, se, queda feliz, pues se queda congelado el el logito de carga, no sé si me entiendan. Entonces, eso es debido a que hay programas que, no, sin nuestro permiso, se instalan en memoria y eso le quita prioridad a los programas, a los controladores. Sabemos que si el controlador de video no se está ejecutando correctamente, es imposible que nuestro ordenador eh, inicie a funcionar de forma correcta. Entonces, estos programas le quitan prioridad al controlador de sonido y el controlador de video y otros ¿no? como en el caso también el controlador de, eh, de red a veces eh, el controlador de red no se ejecuta eh, debido a ello entonces vamos a hacer lo siguiente para invirle este programa que si está en, eh, está en, en memoria vamos a clic en la barra de tarea vamos a tener clic derecho y vamos a clic en la barra de tarea y aquí vamos a dar clic en inicio y aquí vamos a deshabilitar los programas que en ese teletazo, ustedes van a aparecer, más. en mi caso solo para un poco porque yo en mi programas que no necesito si en mi ordenador. Entonces, los programas que causan este colapso, este problema en la memoria, eh, suelen ser eh, programas de Adobe, de, de, como por ejemplo PDF. Eh, eh, After Effects, eh, programas así, bueno los programas que tienen que ver con Adobe. Entonces eh, el otro también podría, eh, programas que no suelen hacer estos son programas que tienen que ver con eh, grabadora de, de videos. Por ejemplo, en este caso, Nero es, es muy usual que Nero Cause porque lo que tienen que hacer, eh, si lo tienen bueno, ustedes, les están causando ello, eh, ¿no? entonces ustedes lo que van a hacer es deshabilitarlos los estudios que no en los ellos les van a aparecer habilitados como está edad ustedes dan clic aquí, deshabilitar acá o simplemente en este derecho y deshabilitar a mi si. centro pero esto no es todo resultar que con esto quizás no es suficiente y aún no es suficiente para tener un problema y tratamos de ser brevemente si con el mismo problema entonces ustedes lo que aquí en el buscador escriben servicios o en, en español bueno si lo escriben en, español, en inglés presionan enter va a ingresar y si lo escriben en, en español ahí ya está presionamos enter también va a ingresar pero hay en ordenadores que yo lo que tengo que hacer con, eh, escribiéndolo en inglés entonces aquí están todos los servicios que están en ejecución y los que se ejecutan cuando nosotros iniciamos el ordenador entonces en este caso eh, después de haber hecho lo que les mostré acá y el problema eh, persiste, entonces acá van a buscar por ejemplo en, en, eh, en AdBlueCas ¿no? en algunos ordenadores se les ejecuta automáticamente eh, este navegador de flores ¿no? entonces lo que tienen que hacer es quitarle en mi caso no sé, no sé, eh, no en el caso por ejemplo de que usted tenga un producto con privilegios altos les va a salir ejecución automática, ¿cierto? Así. Pero antes de tocar, de tocar esto, lean para qué sirve esto, no vayan a alterar el, el buen funcionamiento de Windows. Entonces, si no saben, no lo deshabiliten. Tienen que ser programas que ustedes conozcan. Como en mi caso, eh, en los programas que yo conozco, pues, en el caso del de eh, la nube de, de Adobe, yo la veo aquí automáticamente la deshabilito y la prioridad para que no se solo que se ejecute cuando yo le dé clic eh, en, en, en como en el caso de eh, este de telefonía está en modo manual si estuviera en automático yo lo pondría en, en me iría daría clic derecho en ella aquí seleccionaría esta opción daría clic en propiedades y aquí lo pondría en manual si estuviera aquí en, en automático aquí en automático si el programa está en automático, el programa está aquí en automático. Pero lo que deben hacer es ponerlo en automático, pero con inicio retrasado para que le dé prioridad a los controladores del ordenador y así nos pausen Pero en mi caso no tengo ninguno de ah, ellos por aquí. Lo otro que les quería mostrar es lo siguiente: en el caso de que ustedes, por ejemplo, ingresen aquí y no se les la aplicación de los Ustedes aquí lo pueden poner como lo buscan el controlador por aquí están los de red en este caso como me en los y peco lo en el controlador y lo ponen dentro de es propiedades por ejemplo en el caso de la red ahí la red website en internet algunos de producción como hacen para que la red web les aparezca y esta opción está desactivada acá para que la de forma manual entonces si sale acá desactivada deben de ponerla acá en forma manual para que se inicie o automáticamente ingresen acá toman el servicio y dan clic derecho y le dan clic en iniciar entonces cuando le den clic en iniciar se va a ejecutar entonces así eh, reducen el consumo de, de, de reducen la instalación de programas que se estaban en sin permiso y sin vez les daba prioridad, entonces ellos acuerdo, controlan, y ponen en forma eh, automática, pero con inicio retrasado para que no se ejecuten de primero. Entonces, de esa forma se, se, se controla el inicio de Windows 10 sin errores para que no se les cambiele la pantalla como en el caso de, de esta aplicación si está en automático esto en, la, en manual entonces fíjense todas las que están en automático que si están en automático se fijan la aplicación y si es la no aplicación De este controlador de pantalla debe estar en automático no vayan a mirar porque este controlador de pantalla es muy importante básicamente sí es un tipo como... si Hasta la próxima.